Otra información envían ayuda a familias damnificadas por el incendio en Beni. Al promediar las siete y media de la noche del día lunes se produjo un incendio de gran magnitud en la población de Buenavista, frontera con Brasil, donde se tienen alrededor de 45 familias damnificadas. Al momento se han desplazado brigadas médicas y en las próximas horas se prevé enviar ayuda humanitaria por parte del gobierno nacional. Hemos tenido que lamentar un fuerte incendio, eh, aproximadamente casi la mitad de, de la población de la comunidad parece que se ha incendiado, es una comunidad que, que sus casas son de madera en sobregirado, porque están, están a la orilla del río, que viven casi eminentemente del intercambio comercial que se tiene con la zona, es decir, con comunidades, con estancias ganaderas y principalmente con el municipio de Costamarque, al frente, es decir, al lado de Rondón y en Brasil. Eh, de agradecer el apoyo que hemos tenido los hermanos brasileños del municipio de Costa Marque, también de la Armada Boliviana que a la cabeza de nuestro comandante del Pozo están ahora en el lugar y nosotros eh, ahora vamos a hacer el levantamiento con el co-departamental con ADEMAF, eh, de toda la información real que se tiene, los magnificados, pero por encima de todo yo debo dar las gracias a Dios a nombre de mis hermanos de Buenavista de que no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas Mientras tanto, se está haciendo la evaluación correspondiente de daños para posteriormente hacer la de esta población eh, son cerca de 200 personas, unas 40 o 45 familias danificadas. Justamente este, este viaje obedece a eso, para hacer una evaluación de daños, dar el espaldarazo moral también a las familias que han perdido.